En las últimas horas el Pentágono lanzó una nueva amenaza a China tras la reunión hace pocas pocas horas que tuvo Wang Yi con el presidente Vladimir Putin. A la vez la vicevocera del organismo descarta que hay indicios de que Pekín le proporcione ayuda militar a Moscú. Esto debido a la profundización o a la estrecha cooperación entre Rusia y China señala que habrá consecuencias. Dice este miércoles la vicevocera del Departamento de la Defensa de los Estados Unidos, Sabrina Sinch, tras el encuentro entre el presidente de Rusia Vladimir Putin con Wang Yi, director de la Oficina de la Comisión Central de Asuntos Exteriores del Comité Central del Partido Comunista de China. Al responder sobre la cuestión de que si Pekín proporciona ayuda letal a Moscú en el conflicto en Ucrania, sin comentó que no ha visto que China proporcione ayuda letal ahora en este momento, pero no obstante dijo que esta cuestión no está fuera de la mesa. Cito las palabras. "Esta es un guerra que Rusia ha lanzado contra Ucrania. Estamos llegando al primer aniversario justo al final de esta semana y ciertamente sería un error de cálculo para China proporcionar ayuda letal a Rusia, declaró Xin. Recordemos que Vladimir Putin y Wang Yi, que es eh, el jefe de la Cancillería de Exteriores de China. Tuvo lugar este miércoles el encuentro al inicio de la reunión en mandatario destacó las relaciones ruso-chinas que se desarrollan según lo previsto desde años anteriores y que han alcanzado nuevas metas. En medio de la difícil situación y cambiante de las relaciones chino rusas han resistido la presión por parte de la comunidad internacional y que se desarrollan de manera muy estable. Fueron parte de las declaraciones de Wang Yi. Mientras tanto, recordemos que la semana pasada, Linda Thomas Greenfield ante la ONU advirtió y volvió a amenazar. Si pe cruzaría una línea roja si decidiera proporcionar ayuda militar a Moscú durante el conflicto ucraniano. La misma idea anunció el lunes un alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores. Estamos hablando a Joseph Borrell tras una reunión con Wang Yi que le explicó por qué no debía de dar equipos letales a Rusia en su lucha contra Ucrania. Más y si Joseph Borrell le explicó por qué la Unión Europea sí lo hace.